hola a todos y bienvenidos un día más al canal hoy vamos a hablar sobre detox digital y como técnicamente seguimos en el mes de enero, estamos más que a tiempo para hablar de nuevos propósitos para el año nuevo, entre ellos es muy popular el intentar cuidarnos más, hacer más ejercicio, comer mejor, ver más a los amigos, a la familia, en general suelen ser hábitos o cosas que nos ayudan a cuidarnos, a mejorar nuestra calidad de vida o algún aspecto de esta Y en la actualidad, en esta era tecnológica en la que vivimos, ya hay voces que hablan con mucha insistencia sobre el detox digital que consiste en eliminar la tecnología eh, de alguna manera de nuestra vida para ayudarnos a volver a conectar con el mundo offline y es que la mayoría tenemos en mayor o menor medida cierta dependencia de la tecnología y no pasa nada por admitirlo es el primer paso para mejorar nuestra vida y nuestro bienestar digital pero cómo saber en concreto si necesitas incluir este detox digital en tus propósitos para este 2020 bueno es el teléfono lo primero y lo último que tú miras que ves eh, cuando empiezan y terminan tus días necesitas eh, comprobar varias veces al día tus redes sociales cuando te salta alguna notificación te genera ansiedad y necesitas mirarla sobre la marcha estos son indicativos de que tienes cierta dependencia de la tecnología y que sería bueno plantearte eliminar esas pantallas ese internet de algunos aspectos de tu día a día. ¿Y por qué es tan positivo? ¿Por qué es tan importante hablar de este detox digital, buscar nuestro bienestar digital? Bueno, porque la tecnología no va a desaparecer, va a seguir avanzando, va a seguir estando presente en nuestra vida y lo interesante es utilizarla para mejorar nuestra vida o algún aspecto concreto de esta. Así que una manera de empezar es comprobar si los dispositivos que tienes en casa, las aplicaciones que tienes descargadas en estos, te ayudan en algún aspecto concreto. Y si simplemente te entretienen, empieza a utilizarlas de una manera consciente y desarrollando hábitos saludables que le alimiten a un momento concreto de tu día, para que así no te resten tiempo de calidad para otras actividades también muy importantes. Un ejemplo de estos dispositivos son los tan populares asistentes virtuales. ¿De verdad necesitas que una multinacional piense por ti o, más importante, piense por tus hijos? Ahí lo dejamos. Y si te interesa llevar a cabo en este inicio del año un buen plan de detox digital, te dejo por aquí un vídeo donde te voy a dar las claves para lograrlo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.